Muy buenas, soy Luis Vilas, el coordinador del Espacio de Pensamiento Sistémico. Y hoy vamos a hablar de los derechos asertivos. En primer lugar vamos a hablar un pelín de lo que sería la asertividad, que no es otra cosa que la capacidad de poder defender mis derechos de una forma no agresiva. Claro, teniendo en cuenta de que no tengo que para defender mis derechos, violar los derechos de los demás. Es una habilidad social, por supuesto, y es una habilidad personal, que nos permite expresar los sentimientos, las opiniones, los pensamientos en el momento oportuno, siempre y cuando no pisotee o no sea desconsiderado con los derechos de los demás. Es una forma de interacción humana. Para poder desarrollar una conducta asertiva lo primero que tenemos que tener en cuenta es conocer cuáles son esos derechos teniendo presente siempre una máxima y la máxima es que toda persona tiene derecho a ser quien es y a, a expresar lo que piensa y siente y hacerlo de una forma asertiva y además, con el máximo respeto, como decíamos antes, de, del otro, de la persona que tengo enfrente. Eh, ¿Hay más derechos? Sí. De hecho, yo os voy a poner aquí un, unos 22 eh, derechos encima de la mesa. Según los autores, veréis que hay otros derechos u otra formulación de los derechos. Yo he puesto aquellos que considero los más... Eh, necesarios a la hora de trabajarlos a nivel individual o a nivel colectivo. Primer derecho. Tienes derecho a ser el primero. Tienes derecho a no ceder ante los demás. No tienes por qué comunicar cuáles son tus preferencias. Si en un momento determinado puedes decir hasta aquí hemos llegado, o sea... No, no, no hace falta que le digas lo que tú quieras, lo que te dé la gana, ah, hacemos lo que, tú, lo que tú consideres. No, a veces es importante comunicar lo que realmente quieres, sientes o piensas. Segundo, y esto es muy importante, tienes derecho a cometer errores. Los errores forman parte del aprendizaje. El aprendizaje en cualquier momento, de nuestros ciclos vitales, individuales, familiares, sociales... Siempre es necesario cometer errores, porque así va, vamos a ir en, encontrando nuevas cauces, nuevas maneras de poder hacer las cosas. Tercero es... Tienes derecho a tener tus propias opiniones y creencias. Tener una opinión distinta a la que la mayoría de, de, de tu alrededor no te hace estar equivocado necesariamente. A veces, quizás, eres tú el que realmente estás en el camino correcto. Por lo tanto, tus opiniones y creencias son tuyas. Siempre y cuando seas capaz de defenderlas de una manera adecuada y siempre defendiendo y también limitándote con los derechos de los demás el cuarto es muy importante puedes cambiar de idea puedes cambiar tu opinión puedes cambiar tu actu actuación no tienes por qué hacer siempre lo mismo a veces incluso hacer siempre lo mismo lo que acaba es generando más problemas porque no, a veces no sales de una situación problemática por lo tanto Aprender a ser flexible es una de tus tareas. El quinto es a expresar críticas y a protestar por un trato injusto. Vuelvo a repetir, siempre de forma respetuosa con, la, con las demás. El sexto nos dice que tenemos derecho a intentar cambiar lo que no te satisface. El gran. La gran idea es que siempre puedo hacer cosas. No te quedes con la sensación de lo que no lo has intentado. Un primer paso es un proceso que nos lleva al, al cambio. Tienes derecho a pedir ayuda o apoyo emocional a tus seres queridos, a tus seres cercanos o incluso a profesionales. El tener que ir a un, a un psiquiatra o tener que ir a un psicólogo o un psicoterapeuta no es un estigma. No es que estés loco, sino muchas veces es precisamente para que alguien te pueda acompañar en un proceso para tomar una decisión o para, o para realizar un cambio. Tienes derecho a sentir y a expresar el dolor. Incluso oh, si eres hombre, los hombres también lloramos. No tienes por qué... Eh, quedarte con aquellas cosas que tú puedas sentir o puedas expresar vale y sobre todo puedes expresarlo ante cualquier persona incluso aquellas que sean importantes para ti una cosa muy importante incluso esto que estoy hablando contigo lo puedes ignorar porque tienes derecho a ignorar los consejos de los demás no tiene por qué un consejo en un momento determinado ser la palabra de Dios o algo, una guía que nadie pueda eh, cambiar. No es un camino único. Siempre hay alternativas. Por lo tanto, eh, ignorar el consejo de los demás también es un derecho fundamental. Tienes derecho a recibir el reconocimiento por un trabajo bien hecho. Es una pena, pero parece que si nadie te da una aprobación, parece que ya están las cosas también bien hechas. Una paladita en la espalda o un reconocimiento vale eh, es importante si tu trabajo ha sido bueno, si tu trabajo ha sido efectivo. No solo los demás, sino tú también tienes que reconocer lo bien que haces en un momento determinado. Tienes derecho a negarte a una petición, a decir no. Por decir no, no eres culpable ni egoísta, no te hace desleal, no tienes por qué siempre seguir el criterio que te marcan los demás de tu grupo, de tu pandilla, de tu eh, entorno, de tu familia, ¿vale? No tiene por qué ser nada más que un signo de tu auténtica eh, manera de actuar y de tu auténtica manera de ser. Este derecho, el estar solo, es un derecho fundamental también. A veces necesitamos soledad para hacer reconexiones, para hacer, eh, tomar decisiones que puedan eh, ayudarnos en nuestro quehacer diario. Es muy importante el estar solo para tomar algún camino que en un momento determinado eh, puedas estar tanteando. Aunque los demás quieran tu compañía, tú puedes estar solo. No siempre tienes por qué estar justificando ante los demás. A veces, con un no gracias es suficiente. ...no tienes por qué dar excusas... ...y menos si no son sinceras... ...no, no me apetece ir al cine hoy... ...no, no quiero ir a la playa hoy... ...simplemente, gracias... ...quedaremos otro día... ...tienes derecho... ...a no responsabilizarte... ...del problema ...o de los problemas de los demás... ...como dicen en mi tierra... ...que cada palo aguante su vela... ...es decir, si yo tengo que responsabilizarme... ...de mi trabajo, de mi ser, de mis cosas... ...pero no tengo por qué cargar tu mochila... ...ligera o pesada, no importa... ...no tengo por qué cargar con ella... ...bastante tengo yo con cargar con mi vela... ...tienes derecho a no anticiparte... ...a los deseos y necesidades de los demás... Y, ...y a no tener que intuirlos. Oye, si quieres algo, dímelo. Eso es lo que le puedes decir a, a una persona en un momento determinado. Tú no tienes ninguna bola de cristal. No eres la bruja avería ni eres eh, la bruja Lola, ¿vale? Perdóname la expresión, pero esa bola de cristal... ...no, no tiene por qué estar siempre eh, en tus manos... Si algo quieres, que te lo di, pidan. Si algo quieren de ti, que te lo digan. Tienes derecho a ser tratado con dignidad. Por supuesto, el respeto es lo que mereces. Por el hecho de ser tú. Simplemente por el hecho de ser tú. Por lo tanto, tienes derecho no solamente a ser tratado, sino a protestar cuando no te tratan. En cualquier circunstancia, en cualquier momento, tienes derecho a tener tus propias necesidades y que sean tan importantes como las de los demás. Tus necesidades son tuyas. Y al primero que tienes que satisfacer, al primero que le tienes que, que dar cuentas, es a ti. Son, ya no digo más, pero por lo menos tan importantes como las de los demás. Tienes derecho a experimentar y expresar tus propios sentimientos así como a ser su único juez. Al único que le tienes que dar respuesta es a tu conciencia. Al único que le tienes que dar respuestas de lo que haces o no haces es a tu conciencia. No eres, como dice una filosofía, de un programa, ni el gigante de tus sueños, ni el enano de tus miedos. Eres tú. Y ojo que a veces los peores jueces somos nosotros. Por lo tanto, también tienes derecho a, en algunos momentos, a perdonar, como hemos dicho antes, y a errar en algunas circunstancias. Tienes derecho a detenerte y pensar antes de actuar la gente que me sigue sobre todo en Twitter, muchas veces me pregunta por qué escribo de vez en cuando, uy, si la gente pensara un minuto o esto debería haber pensado un minuto antes de decirlo. Efectivamente, a veces actuamos en función de lo que nos viene encima y un minuto en soledad o en compañía de alguien que te ayude a repensar o a reformular algo es necesario. Incluso exigiéndolo, o sea, espera, espera, espera, antes de hacer esto, dame un minuto que me lo piense, ¿vale? Antes, ante cualquier persona, o sea, te agradezco lo que me estás diciendo, o sí, voy, voy, es, te he escuchado, eh, pero antes de actuar, antes de hacer algo, necesito pensarlo. Tienes derecho a pedir lo que quieres y a aceptar un no por respuesta. Es muy importante ¿eh? que pidas aquello que deseas, pero también te pueden responder. Lo mismo que nosotros decíamos antes que tienes derecho a decir no, ¿vale? pues en estos momentos también es importante que entiendas que el otro te puede decir no. Y eso por eso no se cae en el mundo. Tienes el derecho a hacer menos de lo que eres capaz de hacer. ...no puedes estar siempre al 100%, hay días, por lo que sea, que podrás dar el 90%... ...o incluso pudiendo darle el 100%, solamente el 80%, no tienes por qué estar siempre... ...a tu máxima capacidad, ni siquiera con las personas más cercanas, ni siquiera con las personas que más quieres. Tienes derecho a decidir qué hacer con tu cuerpo tiempo y propiedad esto es casi un resumen de todo lo que hemos venido diciendo tienes el derecho a decidir tienes el derecho a tomar tus tiempos tienes el derecho a cuidarte a ser tú mismo a ser tú misma y como resumen dos cuestiones una el derecho a decidir si desea hacer o no siempre es tuyo. Si deseas incluso ponerlos en juego, estos derechos o no, es siempre tuyo. Pero siempre pensando que lo tienes que hacer en libertad. Y si vas a ejercer esos derechos, vale, lo tienes que hacer viendo si de verdad... Tienes capacidad para hacerlo en ese momento determinado. No confundas la cortesía con la incapacidad de ser asertivo. Y por último, no olvides que la persona que tienes enfrente, la persona que te rodea, tiene los mismos derechos que tú. Ejércelos, ejércelos en libertad y respetando a los demás.